de la diócesis de aquí de San Francisco de Macorís con quien nosotros pues nos enorgullece verdad y nos sentimos agradables que hoy jueves en esta mañana pues esté con nosotros aquí compartiendo en esta entrevista VIP así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido obispo Monseñor Fausto, Monseñor, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y me alegra muchísimo, Vito, que tiene aquí al lado ahora a Manuel, sangre nueva, ¿verdad? Sí. Todo Dices, eso es muy importante, y muy significativo. Dice su mamá que es. le inyecta esa juventud. Yo no sé si ya. Pero tú eres jovencito. También, <risa> y yo soy joven también, ¿verdad? Sí, sí, así es. Un año sí. acumulado, pero también juventud. Claro, verdad que sí. Qué bueno, claro. Monseñor, qué bueno que está con nosotros y vamos nosotros para pues, conversar, a hablar de la diócesis de esa ardua labor que usted ha hecho pues al frente de esta diócesis la cual pues definitivamente eh, se ha venido fortaleciendo porque la labor que usted ha hecho en beneficio de nuestra iglesia en esta diócesis pues es digno nosotros pues a reconocerlo eh, cuéntanos monseñor ya unos una, unos 10 años verdad al frente de la diócesis sobre ese proceso que usted ha estado viviendo que, ¿verdad? que ya casi pues está llegando en, ya como titular de, al frente de, de la diócesis eh, aquí en San Francisco de Macorís. Bien lo ha dicho como titular, ¿verdad? <risa> Porque uno sigue siendo obispo aquí en a la tierra todavía mientras uno muera y después en el infierno o en la gloria también. <risa> también ¿no? sí. Sí. Eso es para siempre, ¿verdad? No ha sido muy importante, muy significativo. Tengo ya nueve años de nombrado obispo de aquí de San Francisco de Macorís. Eh, me nombraron ya como a las 4 de la tarde, ¿verdad? <risa> Uno lo llaman en la mañana, como dice el Evangelio, otro al mediodía, otro en la tarde. Porque mi trabajo siempre fue la formación, toda mi vida fue la formación. Primero 30 años en el seminario, Santo Tomás de Aquino, Santo Cura de Aras, con lo que estuve estudiando fuera. Después 10 años en Eucatez y cuando pensé que ya iba, a sé yo, un trabajo más directo pastoral, me nombraron aquí. ...pero ha sido una experiencia maravillosísima... ...por supuesto... ...naturalmente que uno tiene ya muy claro... ...lo que uno es... ...lo que define al ser, al ser nuestro... ...es ser cristiano... ...entonces desde el ser cristiano... ...es decir... Pro, su, ...producto de la fe de la llamada del Señor... ...que entramos en el bautismo... ...entonces ahí, inmediatamente... ...comenzamos nuestro trabajo... ...podemos decir misionero... ...todo bautizado es un misionero... ...tiene una misión... ...y no importa dónde esté trabajando... Entonces, en ese ser cristiano, entonces hay muchas funciones. Es decir, ya tú puedes ser rector de una universidad, puedes ser párroco, puedes ser vicario, puedes ser obispo, papa. Pero lo más importante es sencillamente tomar conciencia de que yo estoy llamado en, desde mi fe, donde quiera que estoy a trabajar para que el reino de Dios se vaya estableciendo. Mucha gente me dice, ahora, ah pues ya usted va a descansar. <risa> Digo, primero no estoy cansado, es lo primero, y en segundo lugar, uno no termina, terminamos como como aquí ya la función que tengo ahora como obispo titular de San Francisco Macorís, pero el trabajo seguirá igualito porque se trata también de trabajar por la iglesia, trabajar por el reino, y la iglesia es un instrumento también del reino de Dios, lo que importa, Cristo vino a establecer su reino de Dios, de que los hombres viviéramos en santidad y justicia, que fuéramos hermanos para que haya paz, entonces eso desde cualquier nivel lo podemos hacer. Monseñor, Entonces, y con relación al, a la edad de retiro que establece el derecho canónico, porque muchas personas, por ejemplo yo, lo vea a usted todavía una persona joven, capaz, con energía quizás, eh, ¿qué edad es que establece eh, el derecho canónico para el retiro obligatorio, como creo que le llaman? Y es bueno orientar un poquito al pueblo porque hay muchas personas que no conocen eh, esta parte y dicen ¿por qué se va, por qué renuncia, todavía se ve bien? Sí, había una tradición de que la persona lo nombraban y ya a veces con edades ya que no podía desempeñar la función. Entonces se pone un término medio, que en definitiva todavía la persona está, podemos decir, bien, que es 75 años. Entonces a los 75 años uno pone, según el derecho canónico, ya a disposición del santo padre, eh, el cargo de obispo. Entonces disiernen simplemente si ya he, se retira en el caso mío me pusieron ya, me dieron una ñapa demasiada larga. <ríe> ¿Cuántos pusieron, años de más le dieron, Monseñor? Cinco años me pusieron a mí de más. Entonces, ya usted tiene ochenta, Monseñor. Voy a cumplir ochenta años. Wow, ¿sí? O sea que Entonces, fue muy extendido y mire, no lo parece. <ríe> Entonces, Qué bien. En ese sentido, pues, bueno. agradecemos muchísimo esa distinción que tuvieron conmigo, ¿verdad? Sí. Y me alegro en este momento que estoy bien en salud para no poder ¿verdad? realmente seguir trillando el camino de la evangelización. Monseñor, ¿qué tal la experiencia de usted como obispo y sobre todo aquí en la, en la diócesis de San Francisco de Macorís? No, para mí llegar aquí a San Francisco de Macorís fue llegar como a mi casa porque no era extraño para mí. Primero que esta diócesis pertenecía a la vega. Yo soy de la diócesis de la vega. Y Macorís hasta el 78 pertenecía también a la diócesis de, de la vega. Y yo pasé siete años justamente en la vega, cuando la diócesis era una sola, encargado de la boca, obra vocacional. Y yo venía a Macorís continuamente a la Samaná y todos los campos, de Cabrera y todo ese mundo de cosas, y Macorís continuamente venía frecuentemente a promover las, las vocaciones. Hasta que en el 78 hubo una división ya de en un desprendimiento de la Vega San Francisco de Macorís. Por eso vine, como podemos decir, como a mi casa. Entonces, en esta experiencia de aquí de estos nueve años, ha sido para mí una especie de experiencia maravillosísima. Ya es otra forma también de ejercer la venalización, organizando, mirando específicamente. Después, una ventaja muy grande que, tenía, que tuve aquí también es que de los sacerdotes que habían aquí, a excepción casi de dos o tres, todos fueron mis alumnos. Porque al pasar tanto tiempo en seminario, casi en el país entero, el 90% de los sacerdotes pasaron por mi mano como formador, como alumno, que fui de ellos, profesor de ellos. Incluso en este momento hay nueve obispos que fueron alumnos míos. O sea que estoy... Que también <risa> ahí. Y creo que al padre Freddy también fue alumno suyo. No, a Freddy lo siguió yo, muchachito. Uh -huh. <risa> y después tuve la oportunidad también de abrirle paso que se fuera para Alemania y todo ese mundo de cosas, ¿no? entonces en ese aspecto por supuesto la Macorís uno la ha ido y ver crecer Macorís es una gran ciudad en este momento la tercera provincia <coughs> la tercera ciudad más desarrollada del país y la región como tal tiene un futuro enorme y por supuesto en aquellos tiempos yo estaba que yo venía con, para la pastoral vocacional Macorís era un campito con dos o tres bombillos naturalmente la ciudad que más ha crecido se llama San Francisco de Macorís. Y después se debe muchísimo también a la Universidad Católica Nordestana, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que han dado un impulso grande a la formación, a la educación, son muchos los profesionales. La Nordestana solamente tiene ya casi 20.000 egresados de ahí. Y eso significa y confirma el hecho de que un país avanza y crece cuando avanza y crece en la educación. La formación es el motor de desarrollo y de progreso y de la paz social. Por eso para mí ha sido una experiencia maravillosísima. La gente en Macorí verdaderamente, como los dominicanos y los ibaeños, ese acogimiento que tienen, esa manera también tan sincera, tan cariñosa de compartir. Y después en ese sentido también de la vida apostólica se ha ido creciendo muchísimo los movimientos apostólicos eh, que van creciendo en Mahús, la comunidad neocatecumenal, todos los movimientos apostólicos ha sido una experiencia Después, al final, mirando un poquito, cuando tuve la oportunidad de hacer visitas pastorales a todas las parroquias, vi más o menos por dónde andaba, podemos decir, como las debilidades, y por eso implementamos en el 2017 el plan quinquenal, dónde queremos estar en los próximos cinco años, y priorizamos cinco realidades. La realidad de la familia, que siempre será un elemento que hay que tener muy presente, Ahora, donde quiera que esté, y el que venga y el que vendrá después, porque la familia dominicana ha sufrido un decalabro muy grande, y eso entonces produce una distorsión en la sociedad. Cuando un, paí cuando un país o una sociedad destruye su familia, es difícil entonces cómo reconstruirla. Entonces, hicimos la prioridad de la familia, de las niñas, la juventud y de la adolescencia, después apostar también por la formación. Nadie puede amar lo que no conoce, y por eso formar ha sido un proceso también para mí muy importante. Por eso también, pues, con la experiencia que tenía ya de, de tantos años en la formación, asumí también la rectoría de la Universidad Católica Nordestana como manera también de impulsando todo, todo este proceso de formación. Después insistir mucho en la, en la cuestión de la educación, a los sacerdotes que entren a los liceos, a las escuelas, después la formación de los mismos sacerdotes. Podría decir casi sin lugar a dudas que esta diócesis, es la que tiene el clero mejor formado, porque hemos ido formando, es decir, todos los años mandamos unos dos y van llegando, y ahora mismo el mes que viene llega el padre Camilo que terminó en, en España sus estudios, Darwin está aquí terminando su doctorado que está en Austria, y ya tenemos dos en lista que van a estudiar también. Oh, Entonces bueno. en ese sentido pues ha sido un trabajo maravillosísimo para mí. Monseñor, y con relación al, a la ordenación episcopal de, de Padre Freddy, ¿tienen ya alguna fecha establecida o eso se determina algún tiempo para, para hacer este evento? Sí, sí siempre se da un, un espacio. Primero, el Padre Freddy, recordemos, tiene una responsabilidad muy grande en la Madre Maestra. Tú no puedes salir de un día para otro. Él tiene que organizar ese mundo de realidades después los obispos tenemos que elegir ahora un nuevo rector, la madre maestra es, eh, como la dueña es la, la conferencia episcopal, tenemos reunión a final de junio, principio de julio, entonces ahí se supone que vamos a elegir el nuevo rector de la madre maestra, se, buscó, se nombran tres, se manda eso a la, a la congregación católica de Roma, y allá escogen uno para mandarlo a la madre maestra, y luego también ya, Después de eso ya, entonces, se procede a la ordenación de... de claro, fe. o sea, tienen primero que dejar la responsabilidad actual, se sí, deja eso y pues luego se pasa. O sea. En la nordestana, ¿qué pasaría? ¿Usted se ha visto ya algún plan o...? o? No, la nordestana, hay un nuevo obispo cuando tome posesión, ya sabrá. Decidir, Tomará decisión claramente. porque... Entonces, a diferencia de la pontificia, que pertenece a la conferencia, la nordestana es a la diócesis. A la diócesis. Aquí hay siete, ocho universidades que son diócesanas, que pertenecen a la diócesis. La madre y maestra pertenece a la conferencia episcopal dominicana. Monseñor, eh, nueve años después, siendo obispo aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís, eh, hoy, pues, el Papa nombra un nuevo obispo que, él que lo va a sustituir a usted como obispo titular, ¿verdad? Que hacer la observación. Y viene el reverendo padre Freddy de la Cruz, que Dios tenemos que acostumbrado a decirle obispo, porque Exacto. todo el mundo es padre Freddy, el padre Freddy. Las expectativas, desde su punto de vista, Monseñor, después de eh, debemos reconocer esa ardua labor en beneficio de la, vamos a decir, consolidación y el fortalecimiento de nuestra iglesia en toda esta diócesis producto de ese seguimiento que usted de que llegó a la diócesis pues, le, le ha dado. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Monseñor a partir de que ya él deje de ser titular y pase a ser obispo emérito? Eh, por supuesto, recordemos que la iglesia lleva 2021 años, ¿verdad? Entonces, una continuidad. Entonces, a veces se comete el error como en lo, en lo político, ¿no? Que cuando yo llegué no había nada, que de ahora sí va, se va a comenzar. Entonces, Aquí llevamos 500 años y pico de evangelización. Entonces, lo importante para mí, yo me siento muy contento porque Freddy es una persona realmente que tiene unos valores extraordinarios, una buena formación. Tengo el privilegio ciertamente de, de conocer a Freddy desde pequeñito. Cuando él entró al seminario yo tenía como la expectativa de ir a, la, a los jesuitas porque tenía siempre inquietudes intelectuales. Digo, Freddy, pero usted Dios es santo y jesuita. ¿cuál es la diferencia? ¿Qué te va a impedir a ti ciertamente de que tú si tienes aspiración de estudio, que tú estudies? Y por eso yo digo, Freddy, te cumplí, porque hasta el doctorado en Alemania ha hecho Freddy. Y entonces en ese sentido, Freddy es una persona que ha tenido un camino, una trayectoria sumamente bonita y muy her hermosa. Le adornan lo que significan las cualidades y los valores del Evangelio llegó a santiago la madre maestra y cualquier persona joven como freddy llegar a ser rector de Madre maestra a cualquiera le puede pecar gusanito de la <risa> de cosa y yo sentirse como un podercito que tiene ahí y freddy llegó simplemente lo primero que dijo es recuérdese bien que yo vengo aquí como sacerdote no como rector y después freddy muy amable muy cariñoso muy sencillo muy identificado eh, me llama la atención cuando él coge vacaciones ese va a su campito para allá, para La Goda, con su familia. Entonces, todo toda esa capacidad que tiene Freddy, primero, muy efectivo, domina la tecnología perfectamente bien, tiene una formación académica maravillosísima. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, eh, Freddy, como es de la región también, conoce la región, y ahí era que yo tenía también como mi sutico que no mandaran una persona que tuviera apertura. Freddy tiene una apertura muy grande, muy positiva, porque tú no puedes como pensar para el hoy ni siquiera para el mañana hay que pensar para el pasado mañana como los chinos y los asiáticos piensan para 50 años a veces nosotros los dominicanos siempre estamos con lo urgente para el hoy, para el de ahora y no olvidamos lo que va a venir la perspectiva que es lo más importante entonces la visión es lo que hace que una institución, ciertamente o cualquier empresa, eche hacia adelante gente con visión, decía Jitte, un gran filósofo la persona y los pueblos que no tienen visión mueren, y es verdad. El que no sabe lo que quiere, hacia dónde va, entonces realmente tiene que fracasar, porque tiene, tiene que tener claro hacia dónde vamos. Y esta región del no, no, noreste tiene un futuro muy, pero muy grande a nivel de turismo, por ejemplo. Samaná, La Terrena, Cabrera. Solamente que hay que mirar los artistas que están viniendo aquí a República Dominicana, que están comprando tierra para allá, para todos esos lugares. Eso es realidad, Porque y sobre Dominic... todo que esa zona también claro, es de Padre Freddy, de allá viene. Exactamente, de... sí. Los dominicanos tenemos que convencernos, la gente más consciente. Nosotros vivimos en un pequeño paraíso. República Dominicana es uno de los paisitos más hermosos aquí hay para todo, grandes películas que yo no sé que se hacían aquí, toma, es aquí que vienen a hacerlas, porque el escenario, la belleza que tú tienes, pero yo te, me atrevería también a afirmar, porque tengo un chiste de autoridad, porque creo que han dado mucho por toda parte, difícilmente tú encuentras la calidad humana de la gente, de los dominicanos, el extranjero que llega aquí no se quiere ir, porque los dominicanos tenemos esas, esos dones esas cualidades, alegres, acogedores, que tú, te, tú encuentras una persona ahora y la, la saluda, ¿cómo te llamas, Ramón o Fausto? Y ya a los cinco minutos ya tú sabes quién es el abuelo, la madrina, etc. Te cuentan <ríe> todo. O tenemos esa especie, esa virtud. Y después la belleza del país. Lo único que nos da tristeza es que nos falta un poquito más de educación y de formación porque a veces vivimos muy a la brigandina, como decimos, pero el país se va avanzando, el país va creciendo, y yo espero que Freddy también le dará un impulso, porque no es Freddy, como yo le decía a los sacerdotes cuando llegué aquí, recuérdense bien que si yo no hago un buen episcopado, no soy yo que no lo hice, son ustedes, porque, y los cristianos, y los movimientos apostólicos, porque yo soy uno solo, entonces la iglesia es una iglesia, es una comunidad, es una familia donde cada cual tiene su propio puesto. Entonces Freddy tiene la ventaja que tiene un clero bien formado, que lo quiere muchísimo. Después ustedes lo, lo, lo, tienen, están en los movimientos apostólicos, aquí un, un, un laicado muy, muy, muy bien preparado. Entonces todo eso contribuye verdaderamente que la iglesia pueda avanzar Bonseño, y pueda crecer. usted, usted decía que tenía como ese pinito, como ese poquito de preocupación, que no envíen una persona que no, que no conozca la zona ¿verdad? para que pueda darle seguimiento. ¿Cómo será ese proceso, Monseñor, de la elección de, del obispo? Es un proceso, cada cierto tiempo, generalmente cada dos años, la, los obispos nos reunimos. Entonces, para que haya, podemos decir, como un banco de datos, porque nadie sabe. Los obispos vivimos en el, en el medio. En un momento determinado puede uno tener un accidente y desaparecer, o puede morir. O sencillamente, por eso es siempre bueno tener como un trigo ahí. <risa> un vasco, sí. Entonces, siempre se hace una lluvia de ideas de los sacerdotes de las dioses del país, según la cualidad que se tenga, y siempre se eligen tres pero cuando ya hay, podemos decir, como en el caso de Macorís, éramos tres que estábamos, San Juan de la Maguana, Higüey y San Francisco de Macorís, se fueron eligiendo, entonces ya se arman eso de los sacerdotes que hay, eh, según la característica, tiene que ver también la región, no es lo mismo San Francisco de Macorís que San Juan de la Maguana, ni es lo mismo San Francisco de Macorís que Higüey, entonces de acuerdo a la característica de la diócesis, entonces se eligen una terna, se eligen tres, y esos tres se les manda o varios, y después de la anunciatura escogen tres. Después esos tres se les mandan a los sacerdotes de la diócesis, a muchos laicos, se les consulta también, pero se consulta también a nivel nacional. Ah, y de ahí sí. van descartando este, aquel, según lo, los datos que haya, hasta que por fin ya... Es un proceso largo y bonito también. Okay, es un proceso okay. largo. ¿Se envía eso a, a Roma también, me imagino? Al final ya, entonces ya, con una depuración ya, se mandan los, una terna y de eso, generalmente aunque se pone como por preferencia, el número uno es como el, el preferido, el dos, el tres, pero Roma tiene que ver con eso, si sino Roma puede también coger el número tres. Se supone que los tres que van, tienen la misma cualquiera calidad. de los tres puede ser, generalmente para de acuerdo a la característica de la diócesis, pues siempre se, se busca fulano de tal debe ser como eh, el preferido por ahora, lo cual no significa que los otros no tengan también la misma cualidad. Pero cada uno, cada uno, cada cada persona, cada persona, eso es así. Exacto. Pues señor, nosotros tenemos, de verdad que nos sentimos bien, porque hace precisamente nueve años tuvimos la oportunidad y la bendición de cuando usted recién llegaba, tenía días ya ordenado como obispo 15 años así como tuvimos también la, la oportunidad de, de compartir así como estamos ahora en una entrevista eh, como esta hace, bueno, ya tenía alrededor de como un mes de ordenado, pero pues tuvimos la dicha de contactarlo y acceder, así como está hoy con nosotros en esta entrevista, de verdad que nos sentimos eh, satisfechos y complacidos y bendecidos de Dios de que nos haya permitido pues, establecer esta relación eh, de amistad, ¿verdad? Y como católico que somos, eh, de verdad que nos sentimos eh, complacidos. Monseñor, una vez se ha ordenado el padre Freddy como obispo y tome las riendas ¿verdad? de la diócesis, Monseñor pasa a ser obispo emérito de esta, de esta sí. diócesis, ¿verdad? Sí, sí. Eh, cuéntenos entonces eh, ya en ese nuevo rol de Monseñor como obispo emérito, ¿qué pasará entonces ya dentro de esas actividades eh, que estará desarrollando Monseñor? Sí, dice. Yo, me llamó alguien y yo decía, bueno, ya recuérdese que me quitaron el mérito. <risa> ya pasaré hasta el obispo emérito mérito. No sí. me, es, quitaron el mérito. <risa> me quitaron el mérito. Me quitaron el mérito, no tiene una cosa con sí, la sí. otra. Entonces, sencillamente, pues, yo tengo como una segunda vocación. A los 13 años, 14 años, ya yo era profesor. Entonces, mi vida ha sido una dicha, que es una dicha, pues yo soy diocesano. El dios Sanos, sobre todo, tiene que entender que su vida, es la vida de la, la parroquia. Pero a mí me ha correspondido, no la parroquia, sino la educación. Las la aulas. Las aulas, siempre. Siempre he sido profesor. 30 años en el seminario, con lo que estuve en Roma y Alemania estudiando. 10 años en la Universidad Católica y aquí ahora en la, en la nordestana. Entonces, para mí lo veo clarísimo. Mira, una persona es la idea que tiene en la cabeza, lo que, lo que la persona piensa. El hombre es la idea que tiene, lo que tú piensas. Si tú eres pesimista, una persona con idea pesimista, entonces las cosas te saldrán mal porque tú vas a pensar pesimísticamente. Si eres optimista, entonces tú vas a triunfar en la vida porque siempre tú tienes ideas optimistas, verdaderamente. Entonces, para mí la formación es como, es una urgencia, no es simplemente ni siquiera un gusto, es una, una urgencia. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, tú transmites ideas y las ideas es lo que hace es que la persona cambie y le ayuda a cambiar la mentalidad entonces en ese sentido para mí ahora cuando termine que por primera vez voy a hacer también lo como que lo que uno quisiera y le gusta hacer porque siempre he estado aparejado verdad <risa> con, la, con todos los puestos que he tenido pues entonces no entonces, solo le quitaron el mérito, sino también muchas cadenas, podría no, así decirse. ¿no? no, yo no diría tampoco pues son cosas que uno acepta y cuando tú aceptas, y además todo está en función también de lo que me gusta. Pero me refiero ahora, ahora ya quedaré un poco para uno hacer ya en cierto modo lo que yo creo que puedo seguir haciendo en la iglesia. Y para me voy a dedicar a la formación. Así que ustedes dos no se, no se me alejen. No, claro que no. Lo vamos a necesitar muchísimo. Así que, Porque el con país nosotros. es de nosotros. Aquí se empezó un proceso que va medio lento y la gente a veces se desespera. El mismo 4% que se le dio a la educación y que se comenzó a implementar. Entonces, señores, eso no es de un día para otro. El crecimiento humano, por ejemplo, no se da de un día para otro. Nueve meses en vientre materno después la inutilidad de la primera infancia, cinco años, seis años, siete años, una mamá ahí bregando con el muchacho, después viene la pubertad, después la adolescencia, después la primera juventud, segunda, etc. ¿no? El proceso educativo, se verán los frutos si se sigue implementando, cayendo y levantándose, dentro de 15 o 20 años, pero todos tenemos que contribuir, pero... Si no se enfoca, y en eso yo también tengo mi contribución también, cada vez que puedo con las autoridades educativas, hay que ir a la base. Y la base cuál es la familia. Entonces la educación familiar, ahí empieza verdaderamente la verdadera educación. Sin esa educación, la otra no funciona. Porque en la familia, recordemos, ya ustedes me han oído muchísimas veces, la familia es donde se desarrollan, crecen, se germinan. Los grandes valores, el respeto, el amor, la solidaridad, el servicio, la honradez, el espíritu de trabajo, es en la familia. Entonces si la familia, ese muchacho no tiene lo que debe recibir la familia, el acogimiento, el cariño, la cercanía, la corrección de un papá y una mamá, Queda gacho? ¿Por qué tenemos esta desgracia en esta sociedad dominicana? Con tantos muchachos en delincuencia y, y ahora aumenta también hasta la misma pandemia porque los muchachos no le ponen caso a nada, nada, nada. Busca ver qué familia tienen y qué padres tienen en un país donde hay más de dos millones de madres solteras. Y esos muchachos quedan, podemos decir, como al 20, sin una formación, sin una corrección de un papá y una mamá. Entonces, para mí, mi trabajo primero será siempre la formación y, concretamente, mi amor número uno será trabajar con la familia. Monseñor, Monseñor una preguntita, Víctor, aquí a Monseñor, como nos ha estado hablando en este contexto de la educación. Eh, para nadie es un secreto y es bien conocido para nosotros que usted es un apasionado escritor, por así llamarle, y ha tenido ya varios libros que algunos he tenido la oportunidad de leer. ¿Viene algún otro libro, alguna otra publicación, o también eso está dentro de sus planes, dedicarse un poco más a, a la escritura. Naturalmente que uno lleva dos cosas, yo soy medio loco porque <risa> usted lleva una dioses y meterse también que la rectoría de una universidad, cuando una sola es demasiado. Entonces eso para escribir hace falta cierto, cierta paz, tranquilidad, cierto tiempo, reflexión. Y con este corre, corre que yo tengo, verdaderamente, casar con mi tiempecito de cuando en vez, me cuento tardísimo. Pero una de las cosas que yo quiero hacer es justamente terminar varias cosas que tengo ahí a medio, ta a medio talle. Entonces escribir también, porque si tú escribes y una gente lee, alguna idea se le pega también, es, es, es también parte del proceso de formación. Entonces eso quisiera también pues recoger muchas cosas y poder también aportar. A la en la, misma, en la misma línea de la formación también. Que, que exhorto también a la teleaudiencia que si no ha leído eh, ese libro, o alguno de los libros de Monseñor, yo recomiendo muchísimo siempre Camino de Felicidad, que fue uno de los primeros que leí, y es muy, muy, muy bueno, sobre todo. Y así es que esperamos que Monseñor pueda, pues, culminar alguno de esos proyectos que tiene y que de ellos sea, pues, alguno de esos libros también que sirven, pues, para formar siempre a nosotros, sobre todo, los laicos comprometidos de la iglesia. Monseñor, finalmente, finalmente, ¿se quedará con nosotros viviendo aquí en la zona? Pero dice, bueno, el domingo pasado, recuerda que decía eso, un poquito más y me verán, un poquito más y no me verán. <risa> yo no lo diría porque por, yo esperé, yo espero que el Señor me dé una ñapita todavía, que no me vaya para el cielo. Pero donde uno deja parte de su vida, no, no se puede ir. Yo aquí tengo nueve años. Además, lo que tuve antes también, me es parte mía. Entonces, en ese sentido, no me voy. Entonces, y que, como usted no decía, no deja de ser obispo de la diócesis. Por biose, eso, sí. Entonces, en un plan de formación, yo lo que es un poquito más amplio. Qué bueno. Ven, estaré en Macorís, estaré en La Vega, estaré en Santiago, estaré en San Juan de la Maguana, lo que sea. Qué Pero bueno. sí, yo quiero hacer un centro de formación. Naturalmente, que yo creo que una de las cosas más importantes es sentido común. Y sentido común indica también que una vez que Freddy se yo no podré interferir, no voy a interferir ni siquiera como decía Peña Gómez, con un pétalo de una rosa no se le debe dar a una mujer. Entonces yo no voy a interferir para nada porque ya es el obispo. Okay. No tengo por qué meterme ni que venga nadie a decirme absolutamente nada. Ahora eso nos quita también que yo no pueda colaborar también, sentándome, ayudándole, porque se trata de la iglesia. Ese el, es, es el elemento que es lo que debemos tener presente, que la iglesia, recordemos, es un instrumento del reino de Dios y todo lo que uno pueda hacer por el reino de Dios, debe hacerlo donde quiera que esté. Entonces, en esa conciencia, por supuesto, también me quedo y me voy. Sí, bueno, porque seguiré trabajando por la bueno, iglesia. Una, eh, monseñor, una última preguntita para que la gente entre en contexto con el con la envergadura de la diócesis. verdad ¿Cuántas parroquias tiene la diócesis de San Francisco de Macorís y cuántos sacerdotes hay? Pues para que la teleaudiencia se haga una idea del trabajo que usted ha tenido que realizar en toda la diócesis y pues del que le tocará también al padre Alfredo. Siete sí, diócesis bastante grande. Eh, son tres provincias, provincia Duarte, provincia María Trinidad Sánchez y Samaná. Son 48 parroquias. Y al mismo tiempo tiene 74 sacerdotes entre diocesano y religioso. Y Freddy va a ser dichoso porque tiene ahí a la puerta ya un grupito que hay tres que van a cuarta teología, hay uno que ya te, es diácono. Lo voy a ordenar ahora el 26 de de, de junio, para ya no darle de ve esa tarea a Freddy. Entonces, en el Centro de las diócesis es una diócesis muy muy dinámica, muy con muchas complicaciones, porque son tres estancias. nagua es muy diferente a macorís Y Samaná. Y Samaná también, pero es una diócesis con gente muy, pero muy buena. ¿Se creó alguna sí. parroquia de esta que usted no mencionó durante su... No, no, su... porque yo soy de lo que creo que usted no puede... Eh, crear parroquia para complicar la vida también a los sacerdotes. Prefiero crear una parroquia un poquito más grande, pero con dos sacerdotes que la atiendan mejor. Porque en el momento que tú creas una parroquia, ya tienes que montar una estructura, y entonces eso le va a complicar muchísimo la vida también a los, a los sacerdotes, por supuesto. Monseñor, Perfecto. gracias, gracias del alma, ¿verdad?, por aceptar esta invitación, darnos el honor de compartir con nosotros, sobre todo en esta etapa ya cuando usted está eh, pues, entregando ¿verdad? lo que es el Obispado, pero se queda con nosotros y poniendo de manifiesto, eh, permitiendo que nosotros como, como laicos, como diocesanos, como católicos nos sigamos alimentando de esa experiencia y esa calidad que tiene usted como un formador a carta cabal. De verdad que le deseamos... Le seguimos dando todo el éxito del mundo y que papá Dios pues, nos lo deje mucho tiempo con nosotros para seguir pues, aprovechando esa sapiencia que él mismo le ha dado. Gracias, Monseñor, por estar con Gracias nosotros. Gracias a ustedes. Solamente quisiera decirle que acojan a Freddy con todo el cariño, como ustedes son amigos de él también, y a toda la feligresía y los hombres y mujeres de buena voluntad de esta región, de esta diócesis que tienen ahí un nuevo obispo maravillosísimo, que lo acojan que, y acogerlo significa no es que lo saluden con cariño, sino también que se comprometan también con la evangelización y a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque el país la diócesis es de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y espero que ustedes también me, no me voten después no, no, que no, no, lo no. hemos sido nosotros de, pues la diócesis de San Francisco sí. de Macorís ha sido bendecida con, con su obispado, con su tiempo que es que estuvo acá con nosotros, y pues también con ahora con el Padre Freddy, también un sacerdote como usted especificada, muy bien preparado. Así es que la diócesis desde allá ha seguido ganando, y pues lo seguimos teniendo a usted, que ahora pues eh, con más fe, pues esperemos que siga trabajando, formando y evangelizando. Así es que Monseñor, le deseamos mucha salud y vida para que pues siga con este camino de evangelización y poderlo tener con nosotros muchos, muchos años más. Así es que, de nuevo, reiterada las gracias por compartir con nosotros en este espacio y también gracias por siempre trabajar con nosotros los jóvenes y dejarnos siempre ese ese poquito de formación y de evangelización. Gracias, Monseñor, por Bien, estar con nosotros. Gracias a ustedes. Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que es la entrevista VIP de contacto diario, de así que vamos a la pausa, de regreso venimos con nuestro compañero de cada jueves, a hablar de política a otro nivel con Ramón Antigua Brito así que no le cambio y que en breve regresamos